a todos, cómo están? Hoy vamos a visitar eh, la Plaza Bolívar de Bogotá. Casi no hago vídeos en Bogotá, pues es el momento de mostrar a esa linda gente del país. Bueno, algo feo que podemos ver son los cerros. Que pareciera que va a llover, pero no, es mentira, nunca llueve en Bogotá. ciudad más caliente del mundo bueno que vemos por acá bueno este lugar no me gusta tanto estamos cerca de las aguas porque siempre piden me, me quieren vender droga tengo cara de drogado por favor este sí tiene cara de drogado miren este esta vaina está animal está lindo cierto Uy, me nuevo, casi me pega una llamita una llamita bonitica me gustan las llamas hay muchos en la región andina de colombia bueno no es momento de hablar de buscar la plaza Bolívar, la verdad no sé muy bien dónde está porque no voy mucho para el centro de Bogotá, pero creo que es por allá. Vamos a preguntar igual a alguien, para... hay mucho, muchos gringos por acá, también gente que pide plática, hay de todo para todos. Y entonces vamos a ver a quién le pregunto, porque estoy como perdido eh, para saber dónde está nuestra plaza del Libertador. Simón Bolívar, que nació en. Si no estoy mal, en Santa Marta o algo así. Y murió en Colombia o. No, nació en, en Colombia, Santa Marta. Y. Ah, no me acuerdo su historia, pero sé que es como Colombo venezolano o algo así. Eh, bueno, eso es las aguas. Eh, a ver. Voy a preguntar al, al, al señor. Se, señor, qué pena la, la plaza Bolívar. Tienes que bajar hasta la sección ¿no? y luego puedes ir la... ¿Cuánto, tío, ¿Cuánto tiempo se demora? 10, 10 minutos. Ah, listo. Muchas gracias. Bueno, estoy como lejos. Entonces, no sé si voy a grabar todo este recorrido porque es bastante, bastante lejos. Y bueno, como les, dije, como les dije, espero que no llueva. Um, entonces sí que la Plaza Bolívar... Eh, el camino para la Plaza hablar hay muchos vendedores ambulantes que venden de todo o, por ejemplo aquí se vende el bonais. el bonais es como Mr. Fee's colombiano bueno no sé, no sé si es colombiano bonais pero es algo rico eh, bueno a ver, me dijo que hasta la séptima ustedes saben no, dónde la séptima será que puedo pasar el bueno, si crucemos antes de que nos maten los carros eh, ¿qué más les cuento amigos y amigas? Entonces les agradezco mucho por seguirme. Uh, lo bueno es que no solo colombianos me siguen en el canal, hay muchos latinos de todos los países. Siempre sabía que, que todos los países latinos son super bacanos, super chéveres, super padres, super lo que quieran decir. No sé cómo se diría en Argentina, no me acuerdo. Super copados, algo así en Argentina. Eh, Parece que una persona es chévere, no me acuerdo. Bueno. No sé todos los términos de los países latinos, solo que los agradezco a todos por seguirme um, Entonces sí, espero hacer más vídeos en países latinos Lastimosamente cuando fui a dos otros países latinos que son el Perú y México, pues allá no he grabado Porque no tenía todo el canal, y entonces sí, son súper amables conmigo Me siguen, bueno yo les muestro también cómo es Colombia para que vivan algún día si quieren conocer aquí, que es muy tranquilo, que no es como las noticias dicen, que mire que hay narcos que cosas así, pues los hay, pero no en la calle. Pues ahora me ven, por ejemplo, con mi barra selfie y mi celular y estoy todavía vivo. No puede pasar. Oye, perdón, perdón, perdón, perdónenme por la grosería. Eh, a ver, vamos a preguntar a alguien dónde está la Plaza de Oliva. Estoy otra vez perdido. Mira, hay muchas casas coloniales. Eh, a ver, señor, qué pena. La Plaza Bolívar. ¿Es lejos o cerca? Cuatro casas allá y luego a la derecha. Puedes mandar un saludo a YouTube. Gracias. Bueno. Estoy que, creo que estoy en el buen camino. Hay eh, decir sí, que la gente de Colombia es muy bacana. Mire que eh, los saludaron con amabilidad. Los saludaron. Um, sí entonces para que también todo el mundo vea que Colombia no es lo que dicen y obvio que algún día obvio voy a ir a todos sus países de todos los países que me están mirando los voy a visitar si son de Nicaragua de Guatemala de Honduras de Perú bueno Perú ya fui pero puedo volver de todos sus países hermosos voy a visitarlos algún día bueno ahora que también me da miedo aparte de la lluvia y perderme es la batería de este celular. La dejé muy pésima esta batería. Entonces, creo que voy a hacer pronto un corte. Aunque lo voy a editar, no se preocupen que he ido el video. Y vamos a ver cómo está la batería. Entonces, ya nos vemos! Bueno, ya me ubiqué más o menos por dónde está la Plaza Bolívar. Bueno, aquí estamos en otra plaza donde hay muchos cafés para tomar tinto, aromática, todo esto. Um, bueno, entonces pues, me dijeron que es por allá, derecho, donde lo, lo muestro, y luego a la izquierda. ¡Qué bruto! Se van a burlar de mí por no conocer bien el centro, pero la verdad no voy mucho al centro. O me la paso en el sur, o en el norte, en el occidente, en el oriente, pero no mucho en el centro. Eh, pero bueno, vamos a llegar vivos. Hay como una manifestación, no sé de qué será escucha un poquito el pitón, no es la copa en el mundo. Eh, todavía estamos en 2017, Ay, me llegaron ganas de comer acá porque eh, como unos, las bandejas paisas y ya saben que es mi plato amado. Ya llegamos a la séptima, estamos muy cerca de la Plaza Bolívar. Eh, mucha gente, muchos comercios, mucho de todo. Los perros también, Por eso ladró para decir que también había perros, no es discriminación hacia los perros, existen también, son humanos. Bueno, vamos a ver de qué es esta manifestación. Próxima profesión, buenas tardes que de qué es la manifestación: de taxistas. ¿Taxistas? ¿Están bravos? No, bueno, gracias. Bueno, manifestación de taxistas. Y bueno, hay muchos vendedores. Ya está hermano, todo Vamos a preguntar, a ver, dos preguntas a la gente de Bogotá. Vamos a encontrar una persona que tenga cara amable. Le vamos a preguntar qué es lo que más les gusta de Bogotá. De su ciudad. O... Oh, oh. Sí, el señor me quería un saludo. Y la otra pregunta es buscar a una mujer. y e interrogarle a la mujer por qué desprecian a las rolas. O sea, aquí dicen mucho que las rolas, eh, pues, no son tan lindas. Eh, vamos a preguntar... ¿Por qué dicen esto? Bueno, a ver, ahora hay que buscar quién, la cara amable. Bueno, yo los veo porque están delante de mí, ustedes no los ven. Las cara es amables, para que tampoco me den patadas. A ver, preguntando esta señal. Buenas tardes, pena. Buenas tardes. ¿Puedo preguntar algo? ¿Por qué dicen que las donas no son tan lindas y es falso? No, ¿Sí? no, sí, que no, no, no, porque me dijeron que las donas no tan lindas, más que, más que más las lotas son más más más más que las lanas... Que la no, que la ¿Todo ¿Cierto que las rola? Todas, ¿cierto? Las rolas también, ¿cierto? Ah, bueno, pueden saludar la cámara. Bueno, muchas gracias. Dijeron que si sí, las rolas son bonitas. Eh, bueno, ahora preguntemos, a ver qué piensa la gente de su ciudad. Eh, perdón por la crucera. Entonces si sí, la Plaza de Bolívar está como súper manifestada llena de manifestaciones, me da miedo que no me puedan escuchar la voz Qué rabia Bueno, preguntamos a ver ahora a los rolos ¿Qué es lo que más les gusta de la ciudad? Ay no, empezó a llover Les juro que nunca llueve en Bogotá y solo por hoy Bueno, mentiras eh, Entonces a ver, a ver, a ver, a ver, a ver a ver ¿Quién tiene cara de me hable para hacer la pregunta fatal? Eh, será este señor bueno todos se alejan de mí también cuando me ven con la cámara no era tan feo qué? y qué más les quería decir bueno hay una manifestación de taxistas porque están cerrados contra uber no sé si en todos los países de ahora del mundo está uber en francia está en colombia también no sé quién más qué más países tiene o no tiene no, yo creo que ya se volvió a algo internacional bueno, la verdad, chito, he escucho en los taxistas, pero yo estoy feliz que haya Uber, porque los taxistas ganan mucha plata y, y a veces son ladrones, pero no les digan por qué, qué tal, lleguen todos de, de esta manifestación y me ataquen a mí, pero me interesa. a ver, que estamos, eh, ah, ya estamos llegando, eh, a ver, pero preguntamos a un rolo, a ver, qué es lo que más les gusta de social, a ver, a ver, a ver, a ahí, no les preguntas, a señorita, este, encontré uno que se cara amable. A ver si acepta la entrevista del signo. Buenas tardes, señor. ¿Este es de Bogotá? Sí, señor. ¿Qué es lo que más le gusta de Bogotá, de su ciudad? ¿Qué es lo que tiene Bogotá y que no tiene las otras ciudades de Colombia? Bogotá tiene muchas culturas, los de la costa, los de Cali, Barranquilla, Antioquia, y todos podemos... Es un ambiente muy, muy acogedor para todos, cierto. Sí. Y bonito, cierto, que aquí es bastante hermoso. Es muy bonito. Sí. Ah, bueno, muchas sí. gracias, señor. Bueno, gracias. Uy, acabamos de llegar a la policía que acaba de llegar. Los contrate para que me que me ayude para este desplazamiento peligroso con esa manifestación. Pero como que no me vieran y se fueron para otro lado. Bueno, no importa. Soy un hombre fuerte, un berraco, como dicen en Colombia. No necesito de las Fuerzas Armadas para llegar a la Plaza Bolívar, que está apenas delante de nosotros. Chicos y chicas, estamos llegando. Bueno, si no se escuchan esos pitos, no se va a ver bien esa plaza porque está llena. Bueno, les muestro un poquito cómo está. No seamos egoístas, demos la vuelta al revés. el árbitro de fútbol de todos estos pasos, los hago bien. Bueno, no seamos creídos. Eh les de la plaza y terminamos el video entonces si les gusta que aquí eh, en Colombia estén en la calle haciendo preguntas tontas me avisan y sigo haciéndolos, haciéndolo en muchas calles y no solo las calles bonitas pueden ser calles normales bueno bueno ya casi no me escuchan más veamos la plaza Bolívar ah llegaron mis amigos los policías están detrás de mí miren protegiéndome ya llegamos chicos, viva Colombia, viva Bogotá, viva la Plaza Bolívar y viva los taxistas, pero ya saben qué pienso de ellos. Ya, llegamos. Eso es la Catedral de la Primada, la Catedral Primera, Primada de Bogotá. Ah, eso es como el parlamento, bueno, la verdad. Luego no sé muy bien qué es y qué no es. Bueno, vamos a dejar aquí el video, si les ha gustado el video un like, suscribirse y espero algún día ir a la plaza San Martín de Perú, a la plaza Zócalo de México, a la plaza de Buenos Aires de los Campos Eliseos que tienen allá, bueno, sé cómo se llama, pero algún día los visito a todos, no lo olviden un like y suscribirse al canal, chao.